Un saludo fraternal a todas las familias, a todos los televidentes en esta programación especial, Semana Santa 2018. Esta es mi familia, mi esposo Heradio, mi hija Laura, Gabriel y yo, Yaniris. Les damos las gracias. Y nos toca el tema de la cuaresma en la familia. Cómo vivir la cuaresma en la familia. Pero para comenzar un poco, primero vamos a hablar de lo que significa la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? Pues es un tiempo de gracia, un, te, un tiempo de, de bendición y aunque vemos el tiempo, los colores morados, que puede significar eh, tristeza o, o, o dolor, pero para nosotros los cristianos eh, esta cuaresma es... Son 40 días de gracia, de es la oportunidad que Dios nos da de encontrarnos, en especial nosotros como familia, de encontrarnos en el amor y en la misericordia del Señor, porque estamos llamados al perdón, al perdón. Y Dios en este tiempo nos llama al perdón como familia. Bueno, y que es un tiempo en donde nosotros recordamos, como tú muy bien dices, Yani, esos 40 días que Jesús por amor, llega al desierto, se pone en ayuno, es tentado, y cuántas tentaciones tenemos nosotros hoy día en la familia. Y es lo que nuestra Santa Iglesia nos invita a que nosotros como familia, pero aún de manera personal, nosotros reflexionar estos 40 días. 40 días que nos llevan a nosotros, como tú muy bien dices, Yanni, al perdón, a la comprensión entre los demás, que es lo que hoy día hace falta, la comprensión y el perdón. Es una manera de nosotros poder así encontrarnos con ese Jesús que tanto nos ama. Y ese Jesús que puede estar en mis hijos, en mi esposa, en mi madre, en mi padre, en mi vecino. Este tiempo especial, como Yanni nos acaba de decir, es un tiempo en donde la iglesia nos propone a nosotros el ayuno, la limosna, la oración personal, la oración comunitaria, para así nosotros irnos preparando para poder vivir lo que es ya la Semana Santa y sobre todo, que es la esencia de nosotros, la Pascua de Resurrección. Y sobre todo vivir los valores, el, el amor en la familia, lo que es bueno vivir la Eucaristía, el vivir el ayuno también, el ayuno en, en familia, como los viernes, los viernes de cuaresma que recordamos y, y, y nos ponemos de acuerdo como familia de, de hacer ese sacrificio, de no comer carne, que es lo que no, no, nos llama a la iglesia, al sacrificio y como familia pues compartimos ese, ese momento de, de gracia y de sacrificio Gianni, y nosotros que principalmente yo que ya tengo unos añitos y viví ese tiempo de la cuaresma en donde toda la familia mis familiares guardábamos esa tradición porque nuestra fe está cimentada en la tradición cristiana en la tradición de fe y el viernes lo que es desde el miércoles de ceniza que es cuando comienza la cuaresma pues nosotros empezábamos a sentir esa paz, ese llamado y toda aquella tradición, muy particularmente en nuestro país, en donde los viernes pues la iglesia nos manda a ese ayuno de toda la mañana. Y si es posible, no ingerir carne. Y más aquellas personas jóvenes, oh, salvo un precepto médico. Pero toda esa tradición de la cuaresma o toda esa realidad bíblica, porque la cuaresma... No es algo creado por nosotros, sino está en la Sagrada Escritura y lo encontramos en los Evangelios. En San Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús va al desierto y se pone en ayuna y es tentado. Así nosotros tenemos también que estar en silencio, en oración y compartir en familia sobre todos. Nosotros ya, por la gracia de Dios, con nuestros hijos, desde que ellos fueron teniendo ya ese sentido de lo que era la cuaresma que nos preguntaban que íbamos a los Via Crucis, recuerda, Yanni, cuando íbamos a los Via Crucis, yo recuerdo que la hora pequeñita, pues ese Via Crucis del Viernes Dolores, hasta en el cochecito, recuerdo una vez que tú la llevaste, y fue una experiencia maravillosa. Gabriel también, pues se levantó temprano, se levantan temprano, y vamos a esos Via Crucis que tanto se hacen por las comunidades, como ese via Crucis de manera especial el viernes dolores, en donde nosotros te invitamos a que vivamos cada parte de la cuaresma, cada parte, sobre todo un momento muy especial que se hace en cada una de las parroquias, ese momento de la reconciliación, de la confesión, en donde nosotros vemos cómo las personas acuden, tantos sacerdotes, tantas personas. A mí me gustó, Yaniris, eh, ver cómo en la parroquia de San Martín de Porres, habían tantas personas ese día que le tocaba la, la, la, la confesión. confesión Y ya cuando terminábamos a las nueve y pico de la noche, casi a las diez Llega un joven en un motor y entra, ya solamente quedaba un solo sacerdote Y ese joven empieza a buscar en toda la parroquia y ve a ese sacerdote Que se está quitando la estola y llega corriendo donde el sacerdote Y se ve un joven angustiado, que tenía la necesidad de encontrarse con Dios, de encontrarse con Cristo Jesús. El sacerdote lo escucha, y en el nombre de Cristo Jesús, pues le da la absolución de los pecados. Es decir, son tantas cosas que en este tiempo de cuaresma... Y cómo el rostro también le cambió. Y ¿no? cómo el rostro le cambió, salió más alegre, él uh -huh. llegó angustiado, sudoroso. Lo que yo percibo, porque el, uh, ese sacramento es muy personal de cada quien, y nosotros lo laico... No estamos llamados a preguntar Ni mucho menos Eso es solamente la persona con el sacerdote Pero noté cuando él llegó Llegó sudoroso Y eso que venía en un motor Parece ser que alguien de camino Le dijo, miren San Martín Están las confesiones Y cuando este joven Aproximadamente de algunos 18, 20 Y tanto de años Sale de la confesión ¿Con qué rostro sale? Y estos son uno de las tantas tradiciones De nuestra fe De la realidad de nuestra fe Que debemos nosotros de vivir en familia Llevar la familia Llevar los hijos a este momento De la reconciliación con Dios ¿Y cómo se expresa también En, en ese sacramento la misericordia? Es la misericordia de Dios Que se hace presente para el perdón Porque es, es lo que nos motiva a La Semana Santa a recordar ese, el, Es el Sacrificio de Jesús que muere en la cruz, en, recordamos en Semana Santa, claro, que Jesús muere, pero también pasamos al domingo de resurrección, que es la alegría, la, la vida, la luz, que eh, es lo que vivimos en este tiempo de cuaresma, pues la, la, la tristeza de que Jesús muere y se entrega por nosotros, pero también la, la alegría y la esperanza de que viene la resurrección, y a eso es que estamos nosotros llamados, de ahí viene la vida de nosotros. Sí. no Y nosotros que Como dije con nuestros niños, hemos desde que ellos empezaron a tener sentido de lo que era la cuaresma Pues de una manera natural y ellos así lo han compartido eh, cada experiencia Y me gustaría eh, que Laura, así en pocas palabras, nos diga ¿Qué ella piensa de este tiempo de cuaresma? ¿Qué puede decirle a, a sus amigas, sus amigos? Bueno, yo como joven eh, vivo la cuaresma asistiendo a todas las eucaristías con mi familia y cumpliendo todos los sacrificios que se nos pide en la iglesia, como, como, como bien lo dijo mami, eh, los miércoles y los viernes no comer carne. Ese es, esa es la forma de que yo vivo a la cuaresma. Y yo invito a los jóvenes que pongamos el ejemplo, porque con esa sencilla acción de poner el ejemplo de ir el miércoles de ceniza, a ponerse la ceniza, a ir a, a los trabajos, a la universidad con la ceniza. Uno con eso está llevando el ejemplo y está eh, predicando y claro. invitando a los otros jóvenes que lo hagan también. Porque yo a mí me pasó que el miércoles de ceniza, yo fui a ponerme a la ceniza. Y a todos los sitios que yo iba, a la universidad, en la calle caminando, Todas las personas que me pasaban por el lado me decían, ah, tengo que ir a ponerme la ceniza. Ay, se me olvidó ponerme la ceniza, tengo que ir esta noche a ponérmela. Y eso me llenó de mucha alegría porque vi que con ese simple gesto yo estaba evangelizando a los demás jóvenes y a todas las personas que estaban a mi alrededor. Sí, no, y qué bueno, me uno a, ese, a esa expresión de Laura, no solamente una expresión, Yani, sino esa vivencia que ella tuvo. Y es que a veces nosotros decimos Pero yo no sé predicar Yo no sé salir con una biblia No sé la, la Biblia completa Pero que con nuestro testimonio de vida Nosotros podemos ayudar a otro eh, Gracias Laura Te agradecemos que tú tuviste esa vivencia Primero que fortaleció tu fe Segundo que lograste que los demás recordaran Ese día tan importante del miércoles de ceniza Y tercero que tú seguiste siendo una joven, fuiste a tu universidad, hiciste todo. A veces a los jóvenes, pero aún inclusive a nosotros, ya en la edad que tenemos, a algunos, pues nos da vergüenza decir que vamos a la iglesia, nos da vergüenza decir que nos imponemos la ceniza, nos da vergüenza, temor, terror, no sé qué es lo que nos pasa a algunos, decir que voy al acto de reconciliación, a la confesión, no da vergüenza participar de un viacrucis en mi comunidad No da vergüenza a veces de ver que nuestros hijos oran juntos Entonces este tiempo de cuaresma es un tiempo propicio Y nosotros como vemos en el evangelio que nos dice en Lucas 4 Que Jesús lleno del Espíritu Santo se alejó del Jordán y se dejó llevar al desierto donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo, sin comer. Y hoy día, ¿cuántas tentaciones tenemos nosotros la familia? Y si Jesús, que es el Hijo de Dios, decide estar en ayuno, decide estar en oración 40 días preparándose, orando, preparándose para esa misión que iba a asumir por encomienda del Padre. Para, para salvarnos nosotros. ¿Qué mejor misión nosotros tenemos que la familia, que educar a nuestros hijos? Entonces por eso la oración no debe de faltar, no debe de faltar. Y que cada ayuno, cada sacrificio que nosotros podamos hacer en la cuaresma, pero en toda nuestra vida ofrecerlo al Señor por nuestra familia. Gabriel también ha tenido muy buena participación con nosotros en los Via Crucis desde muy pequeño y en ese viacrucis crucis del viernes dolores, que desde pequeñito, aún haciendo frío a esa hora de la mañana, a las 5 de la mañana, pues también caminaba con nosotros. Gabriel, ¿qué nos puede decir nosotros de este tiempo de cuaresma? Bueno, yo les digo que a los jóvenes, a los niños de mi edad que se animen a este tiempo, para que... Siempre esté confiando en Dios y siempre, que no tengan vergüenza a demostrar ese lado de fe que tienen, que aunque esté en lo más profundo de su corazón, que, que no sea por otra gente que tal vez le diga, oye, no vayas para allá, que eso es algo de viejo o algo así, pero no, porque ahí yo busco la gracia de Dios y con eso yo me puedo salvar y no y no, irme va, no ir mal al camino malo. Y así yendo a estos tiempos de Cuaresma, a sitios como el Via Crucis, hacer eh, ayuna, eso ayuda mucho a que esté más cerca al camino de Dios. Qué bueno, gracias Gabriel. Y en Cuaresma, yani a veces nosotros como familia y más hoy día que hay tantas cosas, tantos ruidos, nosotros vemos cómo Jesús se aparta en el desierto. Y el desierto. Eh, aunque nosotros en nuestro país no conocemos así un desierto como el que estaba Jesús Pero los que han tenido la oportunidad de ir al sur Donde vemos que es, hay un calor extremo Y de noche pues un frío también extremo Pero en el desierto no hay comodidad No hay agua, no hay alimento En este tiempo de cuaresma ¿Cómo la familia en su casa, aunque no sea un desierto Puede compartir en familia este tiempo de cuaresma? Sí, en oración y ofreciendo cada uno de esos desiertos que se presentan de angustia, de tribulación, de falta de comodidad, pues en oración y viviéndolo en familia y compartiéndolo, dialogando también es un, eso es parte de, de lo que es vivir la Cuaresma en familia. Y que la familia hoy día que pasan tantas realidades de salud, de precariedad económica pero si nos enfocamos en ese aspecto de la juventud de hoy día, la realidad de la juventud involucrada en los vicios, ¿cuántas madres que sufren? Entonces, ahí está el, el ejemplo de Jesús, confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo. Y aunque están pasando por una enfermedad, verlo como el desierto, el sufrimiento de Jesús, esos 40 días. Y Jesús pasó esos 40 días preparándose para esa gran misión, ...que es la muerte, su pasión y muerte en cruz... ...pero esa gran victoria, la resurrección Yaniris... ...y nosotros tenemos por experiencia, tanto Yan y yo... ...que somos una, una familia, gracias a Dios, con nuestros hijos... ...pero que hemos pasado situaciones difíciles... ...yo recuerdo, Yanni, muy particularmente nosotros... ...cuando tuvimos la operación, la intervención... ...tanto de nuestros dos niños... ...como en oración y confiando en Dios pues todo salió bien. Entonces, es una forma de nosotros confiar, que estamos pasando momentos difíciles, que tenemos un hijo eh, que Inferno. no nos obedece, un hijo enfermo, un hijo que a lo desiertos? mejor que ha decidido coger, como decimos, la calle, ponernos en oración, como Santa Mónica, orar por San Agustín. ¿Para qué? Para nosotros sentir la gracia de Dios en nuestra vida y saber que existe la resurrección. Que Jesús, aún pasando esos 40 días, pudo vencer la tentación, pudo vencer el enemigo. Y así es que nosotros cada uno debemos de vencer cada una de las cosas que se nos presentan día a día en nuestras familias. Sí, otra, otra actividad que pueden hacer en familia es pues ver... Una película de, de santos, película de santos, también recordar, ver la película de la pasión de Jesús, verla en familia y compartirla en familia. Eh, eh, son experiencias que nos unen, pero además también nos llevan a la fe. Correcto. Nos no, no aumenta la fe. Correctamente. Sí, porque eh, no, es, primero las iglesias no están abiertas todos los días, no es que en cuaresma nos vamos a pasar todo el tiempo yendo a la iglesia y via cruces, sino ese momentito de compartir en familia. Pues se puede leer la Sagrada Escritura, ver una película que nos edifique Y si decide pues salir a visitar a un familiar, a otro pueblo, al campo Que en ese momento que tú estés en el campo E inclusive si decide ir a un sitio, a un balneario, a una playa Pues estar en recogimiento, estar y buscar la paz con Dios Alejarte, que a veces hay mucha bulla en esos sitios Alejarte de la bulla alejarte de aquellas personas que puedan crear conflicto, para que en este tiempo tú puedas estar tranquilo, pero sobre todo compartir. Y sobre todo, una práctica que nosotros como familia particularmente hacemos es dialogar, vernos uno a otro, preguntándonos. Los niños de nosotros nos preguntan, nos hablan, nos interpelan, nos cuestionan, y es parte del convivir familiar. Y este momento de gracia es un momento propicio para nosotros hacerlo. Otra dinámica que también por tradición también hacemos y le invitamos también a las familias es el perdón. La Semana Santa es el momento también ideal para reconciliarse en familia, perdonarse, eh, aceptarse y saber que teniéndonos paciencia es que podemos seguir pues caminando en cada una de las situaciones que se nos presenten. Si nosotros eh, pues damos la gracia a la iglesia que nos ha invitado a compartir esta experiencia, pero sobre todo a Telenor, que año tras año pues aprovecha este tiempo de paz, este tiempo de perdón, este tiempo de reconciliación para llevar estos mensajes bonitos y darnos la oportunidad a nosotros que, de poder dialogar lo que sentimos y lo que vivimos en este tiempo de cuaresma. Y en esta programación especial de Telenor 2018 Nosotros te invitamos a que le des seguimiento A todos los temas que vamos a estar dando Diferentes personas, familias, sacerdotes Porque nos ayudan a vivir este tiempo Nos edifican en la fe Y así no tenemos que andar en la calle buscando lo que no se nos ha perdido ¿verdad? Entonces es un momento propicio para quedarnos en nuestra casa Pues viviendo esta, este momento de gracia que es la cuaresma donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con Cristo Jesús. Gracias a ustedes, gracias a mis hijos por todas estas opiniones tan bonitas que ustedes nos han dado.